Realmente desde, desde niña me han gustado las ciencias, pero también creo que si no hubiera sido por el apoyo, los consejos de un montón de gente en mi entorno, que son muy importantes para mí, pues realmente a lo mejor no me hubiera decantado por estudiar ciencias ambientales y luego dedicarme a la investigación. En primer lugar mis padres, ¿no? porque siempre me han inculcado que me podía dedicar a lo que yo quisiera, no me han puesto nunca ninguna barrera ni y además siempre me apoyan en todas mis decisiones. En la primera edición de los premios eh, muy jóvenes científicas eh, que son eh, realizados por la revista muy, inter muy Interesante fui galardonada en la categoría de energías renovables. Para mí ya fue un verdadero premio que me eligieran como candidata al galardón puesto que eso creo que quiere decir que la investigación que desarrollamos es lo suficientemente relevante como para que pudieran encontrarme. ...y bueno, luego ya recibir el premio pues realmente fue muy motivador para mí... ...y me ha dado un gran impulso para seguir trabajando con, con más energía... ...la visibilidad de la mujer en Extremadura... ...hasta hace muy poco era eh, muy poco notable ¿no?... ...tuve la suerte de compartir eh, los premios con otra extremeña... Ella es Elena Pinilla, eh, es pacense y, y recibió el premio en la categoría de, de, de nanotecnología. Creo que realmente hay un desequilibrio entre el número de hombres y mujeres que se dedican a la ciencia y a la tecnología, y este, este desequilibrio es aún mayor en los puestos de responsabilidad. Eh, ...para eh, cambiar esta, esta tendencia pues es necesario trabajar duro... ...y creo que hay que actuar desde todos los sectores... ...desde la educación primaria, secundaria, la universidad... ...la sociedad, la empresa... ...puesto yo, que yo creo que hay un montón de factores... ...que hacen que una niña o una joven... ...vaya a decantarse o no por estudiar ciencia y tecnología... ...en primer lugar yo creo que es, de, es vital... ...cómo enseñamos ciencia... ...yo creo que hay que enseñarlo de una manera práctica... ...hay que plantear retos a los alumnos... ...que sean alcanzables, que sean motivadores... ...y que así puedan eh, ver realmente... Eh, ...cómo es el día a día de, de un científico ¿no? ...y evidentemente si en el cole o en el instituto... ...no te gusta la ciencia y la tecnología... ...pues no creo yo que vayas a, a decantarte... ...por ese desarrollo profesional". Luego también eh, parece ser que las eh, chicas tendemos a elegir nuestra profesión eh, para eh, que tenga como objetivo algo que, te, que nos ayude a cambiar eh, nuestro, nuestro entorno, ¿no? nuestra sociedad. Y yo creo que hay que hacer ver a las niñas y a las jóvenes que realmente desde la ciencia y la tecnología se puede trabajar en esa línea. Por ejemplo, con la inteligencia artificial se puede mejorar la vida de los discapacitados o de las personas mayores. Y estudiando medio ambiente pues podemos mitigar los impactos ambientales de nuestros procesos productivos. ¿En cuanto a qué les diría a las niñas y jóvenes que pudieran escucharme? Bueno, pues eh, yo les recomendaría que antes de decidir a qué se van a dedicar, se sienten y piensen y reflexionen qué es lo que les gusta, qué, les, eh, qué, qué se les da bien hacer y que eso en la medida de lo posible lo transformen en su profesión.